que tenemos aquí dentro de la empresa, me pongo la, la, la mascarilla incluso cuando voy a, a conversar con alguno de los compañeros que está aquí a mi lado, de los técnicos, me pongo la mascarilla que la tengo aquí a mi lado. Eh, ¿Qué resulta? Fíjese, yo le invité a la gente que hiciera ese ejercicio, que fuera al, al colmado más cercano y mire al que le está vendiendo. Y yo le puedo asegurar que en un 90%, Usted se va a encontrar con que no están usando la mascarilla. Yo se lo digo por experiencia propia. Porque es esto. O el que, la, el que tiene la mascarilla la tiene aquí abajo porque aparentemente vino para la barbilla. O la tiene enganchada en, en el brazo. Entonces, ¿qué es lo que debe haber? Sanción, supervisión y sanción. Que es lo que lamentablemente no está ocurriendo aquí si salud pública que sabemos que, que ha, eh, ha hecho un gran esfuerzo por identificar los locales incluso el propio director eh, eh, provincial anda con un paquete de mascarillas regalando la mascarilla. pero yo creo que más allá en los lugares establecimientos públicos por ejemplo como es lo, lo, los colmadones y eso, si, hay, si va una supervisión de salud pública, acompañado, por ejemplo, de un contingente policial, y encuentran a, a, a uno de los vendedores, el propietario o el que sea, dentro del establecimiento comercial, sin mascarilla, debe ser multado el, el, el negocio. Eh, tampoco con esas cifras tan exageradas de que 100 mil pesos, que es eso, eh, pero sí multado. Eh, sancionado. ¿verdad? Y con la advertencia de que en una próxima ocasión, si, si vuelven y te supervisan y encuentran personas sin mascarilla dentro del establecimiento, que te lo cierren, eh, qué sé yo, por una semana, 15 días, no sé. Pero tiene que haber supervisión y tiene que haber sanción y tiene que, desafortunadamente, para aquellos que le toca, aplicarse la ley, eh, aplicarse las sanciones eh, eh, correspondientes. No podemos señor, seguir en este desorden que hay en la República Dominicana, claro, eso no, tampoco es la mayoría, porque tú vas a los supermercados y todo el mundo la tiene. Los colmados, como son más informales, la mayoría de ellos no la están usando y entonces naturalmente hay que hacerle el llamado a la gente. Cuando tú vayas a un colmado, exíjale al, al que le está vendiendo que se ponga la mascarilla, que no le hable sin la mascarilla, porque eso pudiera ser ¿verdad? un foco de infección de esta terrible enfermedad. Bien, gracias, Yerian. Vamos a saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros ya. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerian, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Pedir la inteligencia cada mañana para estas cosas. Miren. Antes antes tendrá con el desarrollo de tu tema. La Asociación de Dueños de, de, de Carros Sonata... Eh, <risa> ha enviado aquí, ¿verdad? Esta obra de arte de nano repostería, eh, ¿verdad? Este, este sonata I-20, eh, eh, como un regalo, ¿verdad? Por los ataques que, han, que hemos sufrido de parte del compañero Francis. Así que ahí está. Ahorita, antes de que te vayas, eh, queremos que hagas el corte para que la gente vea que esto que está viendo aquí. No es. No es falso. No es, falso es, es un bizcocho, un bizcocho. Esto es un bizcocho. No, pero yo tengo que reconocer que Aste ha ha logrado justamente. Mira eso. Plasmar en esa en ese bizcocho un sonata, una obra de arte, de verdad que felicito a Nano. Ahora mi disyuntiva está en cómo partir ese sonata si empezar por la por el conductor. Mira, a mí me va a doler, a mí me va a doler eso. Eh, Porque esto, uno no sabe si, si guardarlo como, como, ¿verdad? Como, como, un, como, eh, como un souvenir, souvenir. o, o, comérselo. o no comérselo. Pero yo creo que, que a, al otro resto, al que es una minoría que hace eh, <risa> uso del vehículo de forma incorrecta y, y decide hacer maniobras, en este tipo de vehículo, que es un, tipo, un vehículo funcional, económico, de, de larga duración, porque fíjate, tienen una característica, que hay vehículos de esos que alcanzan los mil kilómetros y no, tiene, no le pasa nada. Sí. Es decir, que si es un vehículo funcional, este es el, el único que hay bueno. en el mundo. Mira, bueno. pero hay que, correg, hay que corregir a los conductores que se usa este vehículo para... Mil, múltiples maniobras. Ah, pues Bien, adelante, Fran. Pese al bizcocho, él va a seguir. No, no, porque es lo que eh, yo estoy diciendo. No, porque lo que estamos tratando de, de, resultado de conducir. Mañana, le estamos regalando un bizcocho y va a seguir a Adelante, Fran Vamos a ver tu comentario eh, con relación al tema. Yo creo que nosotros, como dominicanos, no podemos seguirle haciendo honor y crear de nuestras inconductas un souvenir o una estatua. Creo que es el momento de que reflexionemos y reorientemos nuestro comportamiento y aceptemos que sin mascarilla estamos expuestos exponencialmente al, a la infectación y de esa forma llevar la infección a nuestras familias y a otros amigos. No es juego lo que está pasando. Hoy tengo mayores informaciones de nuevos casos en amigos y se está pidiendo sangre porque invade de forma sigilosa como un ladrón en la noche. Y en definitiva, estamos expuestos al contagio producto de la irresponsabilidad de muchos que han alcanzado un nivel de confianza, que es una confianza ficticia una confianza ficticia y por mayores esfuerzos, multas y demás, nos damos cuenta que esa minoría sigue enfrentándose a la autoridad y sigue jugándose como a la ruleta rusa, como a la ruleta rusa, cada día. ¿Y qué es cosa? Que terminen en hechos, en actos de violencia a la policía. Pero, señores, es que están cansados, ellos son ciudadanos, también están expuestos, también pueden infectar a sus familias. Y que si su ronda de la noche o de la... su, su servicio, a partir de que hay toque de queda o a partir de que ya no hay tránsito o libre tránsito, tenerse que enfrentar para que la gente entienda que no se puede seguir jugando fuera de la casa y que no se puede seguir juntando como nos hemos juntado de forma incorrecta. Entonces yo creo que hay que repensar, vuelvo y repito, las fórmulas de reducción de contacto entre nosotros y sobre todo que la fórmula por excelencia vuelvo y repito y la solidaridad son dos cosas que van de la mano primero la mascarilla y la solidaridad que hemos hablado en tiempo de pandemia el distanciamiento social eso son pilares de la lucha contra el COVID pilares de la calidad o garantía de vida de todos, de seguirlo jugándonos con esto, uno atrás con un fuerte para salvarnos a nosotros de lo que está pasando en el mundo, es algo inverosímil, es algo que no, se con, que no se concibe, la inconducta que está viviendo el pueblo dominicano, aquí no hay que salir muy lejos, y es cierto, los dependientes de muchos colmados de cafetería y de cosas, peor aún, que, donde se está, ustedes recuerdan que siempre ha habido la intención en lugares de, de venta de comida, de que tengan una, el, el gorrito esterilizado y la mascarilla. Yo que tuve la oportunidad por años de, en el supermercado El Palacio de procurar en la cafetería de que el personal tuviera su mascarilla, su... Óyeme, eso era imposible. Imposible. Al poco tiempo andaban, era rodando, la, la, la porque somos de una conducta no disciplinada de lo que hemos dicho, de lo que tú has dicho. Sí. Entonces el orden tiene que venir a la conciencia ciudadana y de una vez y por todas que estos temas no sean lo que nosotros abordemos, que sea para continuar y haber superado etapa vamos a superar esta etapa, ya, ya hay que reactivarse. Eh, el problema Francia está en que los seres humanos eh, parece ser, sobre todo, algún tipo de ser humano, el caso por ejemplo de nosotros como sociedad, parece ser que la única manera que podamos entender es cuando tenemos, estamos fuerte, bajo el látigo. Un fuerte atrás. Exacto, cuando estamos bajo el látigo. Y lamentablemente, eh, cuando en un país como el nuestro no hay niveles de consecuencias adecuados para las cosas o ningún nivel de consecuencia, pues las cosas pasan de manera normal y regular. Por eso ustedes ven que comenzamos con el tema de la mascarilla, pero luego eso se fue distendiendo, ¿no? Se fue laxando hasta el punto de que hoy día la gente no usa la mascarilla. Ahora, si cada vez que te encuentran en la calle sin mascarilla o en lugares donde debes de usarla, te pusieran una multa de 200 pesos, para ponerte un ejemplo, que tú, óyeme, la gente usar mascarilla, o te pusieran una multa de lo que fuera, o te pusieran a hacer trabajo comunitario para enseñarte. ¿Por qué? Porque lamentablemente los seres humanos eh, somos así. Eh, ¿Qué tiene que hacer la gente que es más consciente, que usa su mascarilla y que sabe lo que significa eso? Es eh, exigirle al otro exigirle, mire, no se, no se me pegue o póngase su mascarilla si usted va a hablar conmigo, ese tipo de cosas, porque debemos de ir creando una cultura en ese sentido, que no la tenemos. Aquí nadie usaba mascarilla los médicos, los no. médicos, las enfermeras, sí. personal de salud, pero después ahora hemos tenido que recurrir a este aditamento para poder vivir en un mundo en que estamos amenazados por un virus contagioso, sumamente contagioso y letal, lo que quiere decir que eh, ahora es que estamos creando esa cultura. Pero eso debemos irla, ir eh, sobre sobre la marcha, ir eh, tratando de que esa cultura permanezca, se mantenga, y que la gente la suma, porque en definitiva, si no lo hacemos, eh, no vamos a seguir igual. Entonces, es un asunto de enseñar a la gente, y Mira. quienes somos más conscientes, o quienes son más conscientes deben apoyar y ayudar en ese sentido. Yo, Diciéndole al otro, póngase su mascarilla, haga esto, haga aquello. Yo te, te voy a decir una cosa, yo no sé si es incómodo para muchos, pero la tengo puesta. Ustedes han visto que cada vez que eh, muchas veces estamos aquí, estamos con la distancia de mm, dos metros, un metro de y metros, más, de sí, más de dos metros. Entonces, eh, yo me la coloco porque ya me siento hasta cómodo. No es solamente preservado, sino me siento cómodo y estoy eh, en un ambiente controlado. Pero la mascarilla sigue siendo, en definitiva, el estandarte de la lucha. Porque incluso, ustedes recuerdan que empezamos con guante aquí. Sí, sí, en principio. Y ya el guante no es el... El elemento. El elemento es en, en total mascarilla y distanciamiento. Y eso hace que nosotros cada día tengamos un pensamiento nuevo de cómo tratarnos nosotros, a los demás y a la sociedad. De algo tenemos que beneficiarnos y aunque yo he dicho en ocasiones que ciertamente el nuevo orden mundial nos está colocando en una condición de debilidad, en sentido que siempre he sabido que el ser humano en su hábitat convive con múltiples virus, múltiples bacterias, que son las que reactivan y mantienen la estabilidad de la defensa del cuerpo. Nosotros, al, usted, al estar ausente en cuarentena, y a la vez, usando mascarilla para salir, no tenemos el contacto con estos microorganismos que son necesarios para la vida en, en, en comunidad. Y eso puede, ciertamente, crearnos una debilidad a la defensa de simples virus que estaban en el ambiente, que están en el ambiente y que los ciudadanos humanos lo pasamos bastante bien. Pero sí. entonces, vamos a fortalecernos. Creando un cuerpo menos atacado, menos eh, expuesto. Parece que Amado le dieron un chiste. No, ahí, no, no. Mira, te no sé. eh, lo voy a compartir. Eh, sí, qué fuerte. <risa> Miren, con relación a eso, eh, hay que ver cuál es el rol ciudadano, ¿verdad? Pero hay gente que tú no le puedes pedir que asuma ningún rol, porque hay gente que ni siquiera entiende eso. Sí. Yo te lo puedo exigir a ti, que eres un profesional, ¿verdad? Yo se lo puedo exigir a Amado. Pero hay gente que no entiende de rol. ¿Por qué? porque Porque se, se desarrolló, creció en un ambiente donde no habían roles, donde cada quien hacía lo que le daba la gana. Y entonces, ¿cómo tú le puedes exigir a una parte de esa sociedad que asuma el rol de responsabilidad? ¿Y cuál es responsabilidad si, si, si, si, si dentro de, de, de su mente no entienden eso? Yo no entonces, tengo nada, yo estoy sano. Exactamente. Entonces, Hay gente que tú no le puedes exigir, lamentablemente, que asuma un rol a otros sí. Entonces, bueno, a eso... Hay gente que tú le dices, póngase para allá porque estamos muy cerca y se siente mal. Sí, ofrece, se siente mal. Entonces, a esos que no entienden error, tú tienes que llevarlo a que cumplan lo que tú quieres que, ¿verdad? Lo que tú quieres que cumplan mediante otro mecanismo. Tú no puedes esperar que, que del grupo que estamos aquí, aquí ya vemos, por ejemplo, unas cinco personas, eh, de las personas que estamos aquí, todos asumamos con la misma responsabilidad, ¿verdad? El cumplimiento de un deber. No va a ser así. Entonces, unos lo hacen porque saben que es su deber, otros hay que llevarlo, ¿verdad? Mediante algunas medidas, sea a la fuerza, como de como decía Balaguer, que aquí las reglas se cumplan militarmente, o sea, eh, mediante eh, el mecanismo que el Estado entienda necesario, pero eh, aqu aquello que plantea el funcionalismo de, del rol social no se le puede exigir a todo el mundo, lamentablemente. La, la producción de este programa va a tener problemas. ¿Por qué? Ah, Dios, pues la imagen Amazon de Mercado. Los mercaderes deben estar bravos. Siento sí, lo que pasa, ¿verdad? Que se, que se eligió el mercado por ser uno de, de, de, de los lugares donde donde hay mayor contacto. Ah, social. nada, más la mascarilla no sí. se usa en el mercado. Tú entonces, tú eh, eso eh, es, un, es un reflejo de la sociedad, pero mm. en los colmados, naturalmente, difícilmente en un colmado tú vas tú va a ir a grabar eh, de manera específica, pero en los colmados a sí mismo. No, pero incluso, tú Ed, le dice al colmadero, póngase la mascarilla aquí abajo, yo voy a hacer una grabación. Sí, ¿verdad? <risa> eh, eh, en los colmados usted sí. va y lo, y lo va a encontrar a sí mismo. Normal, no, sí, los, cariño, los, lo, lo, la gente del, del colmado sin ningún tipo de mascarilla, pero hay gente que no entiende eso. Hay gente que ni siquiera entiende cuál es la magnitud de... de, de mucha de, gente le de de molesta Hoy, porque se respira incómodo, pero es más incómodo respirar con un con, con, entubado. Miren, a no Ese ayer... No incómodo, atención es, atención es, producción, es antes, de, antes de que termine el tema. Ayer eh, estuve revisando los datos y estábamos en un millón novecientos mil y eh, tantos de fallecidos hoy ya tiene que haber sí, el mundo entero hoy ya tiene que haber amanecido en 2 millones si pudieran entrar ahí el mapa del coronavirus eh, verdad es posible que ya hoy estemos mostrando a nivel mundial los, los números de de dos millones de muertos en un año en un año en todo el mundo. Wow. Y esos, esos son los datos que a la gente hay que explicarle para que vean el nivel de letalidad que tiene esta enfermedad. Mira, lo voy a buscar aquí. En, en lo que tú buscas, quiero saludar y un saludo afectuoso a Maribel José. ¿Qué te dice a ti ese apellido? El, es prima, prima mía. Es de Herrera de Cuava. Bien. Ve el programa. Los José somos, somos o sea, Ve el programa. Es muy debe estar ahí conectada. Único. Un placer haberte conocido. Nos conocimos en el Palacio de Justicia mientras estábamos en espera de, un, de una audiencia ayer. Y dice que es... El, una, eh, fiel televidente. una fiel televidente. No. Gracias Maribel. Eh, esperando que, que tenga soluciones todas las cosas que eh, estaban procurando. Y, y demás... Si su familia es de la zona de Arenoso, sí, sí. Villarriba. Pues sí, eso, parece que sí. El apellido sí. José. Y ella me abordó que no? le gusta el programa, que ven el programa. ¿Cómo no? y, y en fin, muchas Vamos gracias. Maribel. Saludo Maribel José. Miren. Miren, miren el número aquí. Vamos a ver. Estamos en 1.959.757 fallecidos en todo el mundo. Mírenlo aquí el dato. Es ¿Un posible. millón? ¿Un millón? 959 mil. Ay, Dios mío. Entre no, vos... hoy y mañana. No, no, esa, esa, cruza. Esa entre... Suma se a los sí. millones. entre hoy y mañana. Supongo que estamos en donde se esté haciendo esa evaluación, ya se hizo ayer. Y si entra a la hora que se vaya, sí. a, ya eso cruza. Sí, sí, sí. sí, porque recuerden que hay países, por ejemplo, eh, que, que, la van, hora ya, que la hora es diferente. Nosotros Entonces, estamos amaneciendo, ya llevo, amanecieron hace rato. Sí. Ahí está. Japón, Así que hoy no, no, no, no, o mañana, ustedes van no, no, no, no, no. a ver que le vamos a publicar aquí el, el, el lamentable dato de que el mundo llegará de manera inminente a los 2 millones de fallecidos en un año. Porque recuerden ustedes que esto fue a principios de enero, que inició del año pasado, eh, finales de sí. diciembre, principios de enero, lo que quiere decir que en un año estamos viendo esta cifra astronómica de, de, de dos millones de fallecidos, lo que ta, lo que contaron, ¿verdad?, porque hay países que sabemos que no contaron, que, que hay una parte que lo dejaron Te a China. Sí, China dejó muchísima gente fuera, todos los países. Eh, Dejaron a muchísima gente que se murió y que dijeron que se murieron de otras cosas cuando realmente era de de, de, de coronavirus. Eh, la verdad es que las la estadísticas son fundamentales para reciar y para contener los las confianzas fisticias. Hey, eso es un aviso de decirte, Ex, hey, no te olvides. Mm. Y como elemento fundamental la mascarilla, que es la que estamos criticando hoy a mucha gente, que como el buen dominicano le ha hecho un honor o le ha hecho un estandarte a la mala costumbre o a la falta de, de, de, de cumplimiento de la norma. Porque nosotros seguimos relajando con el caco protector sí. del motorista siguen insistiendo se lo, se lo en usarlo en el, el, en el codo sí. siguen insistiendo sí. y siguen insistiendo en mantenerlo como si fuera un gorro hacia atrás que parece sí, que un... molesta pero... bueno pero, el, pero... El, ese es el elemento que por ley se condiciona al motorista que debe transitar en la ciudad sí, así es. entonces lo mismo pasa con la mascarilla que por ley, ahora ustedes vieron todas las reacciones nacionales que se han dado a partir de ayer con respecto al tema de nosotros y las tasas impuestas por el Ministerio Público, por, por la Procuradora. Sí, ¿no? sí, sí, hemos visto la... Tienen... Es decir, nosotros habíamos abordado el tema, el tema y lo habíamos criticado. Ahí está en, la fin, hoy está... Sí, eh, prácticamente lo que nosotros dijimos ayer. Sí, sí. sí. En, el tema, en el término de la imprudencia de producir una directrices de esta naturaleza sí. sin el aval legal que claro. corresponde. La Procuradora General de la República la pupila de un grupo eh, violando el Estado de Derecho de la República Dominicana. ¿Quién responde a eso? Hay una voluntad de, de solucionar se estas Se oye o no se oye, decía Balaguer. Pero no era la mejor manera porque debieron de hacerlo propuestas y, que la, y el orden legislativo está en la mejor disposición, entiendo. De producir ese ese elemento que se requiere para poder imponer multas en la República Dominicana, pero de todas maneras, aunque lo impongan por ley, simplemente va a ser el catálogo, porque de todas maneras es el juez el que claro. está apto claro. para imponerla claro. al final. Bien, es una pena. La pena la imponen los jueces. Vamos entonces a la pregunta, señores. La pregunta del día. ¿Cómo evalúa usted la forma en que ciudadanos utilizan las mascarillas para evitar contagio del coronavirus? Bueno. Vamos a ver los WhatsApp que dicen nuestros amigos. El 5642 nos saluda. Saludos para usted. El número que termina es 5438. Dice buenos días. A Móvil Soluciones, que recuerde recoger la basura en Andújar. Desde la otra semana no cruza el camión por la calle Saturnino, ahí? dice esa persona. Eh, si sí, hay que hacerle llamado a Movi Soluciones, si no pasa el camión el día correspondiente, los perros hacen de la suya con, sí, la, con la basura y eso sí, se claro. convierte en un problema. A Wilda dice, usa la mascarilla fuera de la nariz o floja, que cuando habla se le baja. Así deben eh, usar seguro la ropa interior. <risa> Oh, dios mío, sin elástico, dice ella. ¿Qué es esto? ¿Qué falta de conciencia, dice a Wilda? Amado, nos manda aquí. Eh... Mira esta foto, Fred. No, Mira la foto. Abre la foto. Última Abra la, fo la, última la última cena se canceló. juda dios positivo. Qué vaina. Qué vaina. Oye. No, no, no, no. no, no. no, no. Los tigres no descansan. No descansan los tigres. ¿Qué es esto? Se canceló la última cena porque juda Dios. Mira, va primo. a haber que cancelarle los paqueticos a los tigres. Sí, tuto mena, Tunto Mena borró su mensaje. Catherine. Tunto, escribo. Tunto, no te. Tunto, no eh, vecino. Tuto, tuto. El vecino tuto, tuto. Sí. Se, se acobardó. Tunto fue. Pues. No, no. Tunto es un hombre de armas tomado. Catherine de San Francisco dice: Buenos días. Saludo en especial a Francis Rodríguez. Una pregunta: ¿qué ha pasado con el presupuesto del ayuntamiento? ...que bueno. aún no se dice nada. Ah, sí, sí, entrevista. Pero, ¿qué está pasando? No, hay un número que no cuadran ahí. Hay uno ah, número que no cuadran, dijo, dijo el regidor. Sí, unos números que no cuadran y que le están pidiendo al alcalde que lo pero resuelva. Pero es que no puede ser absoluto. Decir, que que cuadren, le va a entrar no más dinero al ayuntamiento, pero el presupuesto ahora tiene menos. Entonces, se le están pidiendo que regularice eso. No, pero que eh, eso. Eh, eh, una, eh, yo se lo advertí. No es posible que el presupuesto contenga... Hmm. Dinero a futuro que no, no sea no, el de. No, no, pero, pero es fuera el dinero, de esa Fuera de eso. No, fuera de esa partida. El, el, el, el, el son, asignado, entonces, el... pero mira, son asuntos extraordinarios que simplemente cuando llegue a la cuenta, la cuenta es especialísima. La ley 166 redistribuye, ya sea 100 pero, pesos. Vamos a explicarnos Vamos eso, a, que, vamos a, a una, una llamada. Buenos días. Que dejamos abierto. Buenos días. Sí, buenos días. Para eso cuatro personas que siempre estamos aquí en un toque de queda, siempre estamos pendientes. Muchas gracias. A usted. Habrá un fantasma eh, por ahí, pues nada somos tres. El señor de el síndico, se reunió con la comunidad de Bijao, principalmente con la Junta de Vecinos, uh -huh. y se comprometió a mandar a la a la comunidad de Bijao y Boulevard. Sin embargo, ha quedado mal después de dos reuniones que se tuvimos con él. ¿Cuándo fue Nosotros la última? Esperamos que el lunes. ¿Cuándo fue la última reunión? La última reunión? reunión fue el domingo. El domingo, este domingo que pasó. Ah, bueno, vamos a darle una oportunidad Entonces, porque usted este sabe señor, que el ayuntamiento ahora, tiene muchas cosas. Hasta ahora ha quedado mal. Nosotros esperamos que ella acuda para allá. Él va a ir, porque él va a ir. El próximo lunes ya habrá protesta en Vijao. Mire. le vale, todas las calles serán paradas, serán autocolizadas a eh, partir el lunes. ¿Cómo no? Esperamos Comino. que hay cumpla. Muchas gracias. Gracias a usted, pero, pero vamos a darle, no. a darle una oportunidad. porque. Hay ¿A ¿Cómo estamos hoy? A 13. Sí, ¿no? y, fue... y apenas empezamos las labores en la República Dominicana normal. ¿Y la clase cuándo fue que empezaron? Estás? El día 7. El día 7. Miren. Entonces, del 13 al 7, ¿cuánto hay? ¿Qué son las labores? Son cinco días. Sí. Se nos ha llenado esto de, de WhatsApp. María Rodríguez de San Francisco dice buenos días para